If this is the best Vice City has to offer This is gonna be easy Like, like Tommy, Tommy Moviendo la coca como el gordo Tony Me llevé unas bitches al Crew Malibu Hay mucho dinero, esto un déjà vu Si esto es Vice City, me vi la night Hay mucha cocaine, y lo imagináis. Todos queremos un tan GTA Demasiado estilo, freestyle BC city Putas hacen lo que ordeno al igual que Siri Las llevo de paseo mucho pariseo a los BC city Queremos todos los blues desde el Mississippi Negro estoy con tu crush vacilando un creepy Tenemos buenos cus no los hippies Como Alon porque fondo están llamando tricky Ja, traigo medicina Y esto no es trucado lo tengo curado Llámalo aspirina No es truco que el mago nunca me ha matado Quizás internado aunque sí fui volví Good vibes and life, la llevo hacia Ocean Beach O sea, sea wise, le doy codeine Like Sprite, Big Bang, Dynamite Andamos cotizados que sabe el wannabe Si hay mucho dinero no hay mucho que decir Soy el más pegado de a mi bitch, Y si no me crees, pregúntale a tu bitch Si hay mucho dinero no hay nada que decir Venimos del fondo del guero, pregúntale a tu G Loco ni preocupado, concentrado en vivir Más dinero, más respeto, la misión ya cumplí Sobrevivo como Victor Pence Vivo fax, le pico el fat. Tengo cinco más. Fue la Rocketman sin síntomas, sino gesso jam. Damn. Tengo arroz en lado, con el naso tapado, Tengo el infierno plotado, salvatore apagao. Por si caen los morados, tengo el fierro cargado, Professional killer, no sé cuánto he matado. Tome un avión a Vice City. Pase droga con un Mexa Speedy. Le toqué bocina, mili, pilis, vago, bixi, andar sin limit. Tengo una gata loca, Catalina Celosa si se equivoca, una gata fina Física perfecta si camina Química conecta, si sí, es mi latina Wow, like Tony Moviendo la coca como el gordo Tony Me llevé a tus pichis al club Malibu. Hay mucho dinero, es un déjà vu Esto no es trucado, lo tengo curado Llámalo aspirin, más truco que el mago Nunca me ha matado, quizás internado Aunque sí fui y volví, good vibes Esto no es trucado, lo tengo curado Llámalo aspirin, más truco que el mago me han matado, quizás internado Que si sí fui volví Good vibes and life La llevo hacia Sean Beach O sea, sea wise Le doy codeine Like Sprite Big Bang Dynamite All right, more crap to wipe up What did I do wrong well in the past life?